Este mural hace cinco o seis meses aproximadamente que lo, lo renovamos, porque ya estaba pintado. Este, y esta es una, una pared lateral que era de, del pabellón número 3, la cual estaba muy descuidada y ahora, fíjese lo que es, es otra. Los niños cruzan, miran y se enganchan a, a mirar y se quedan ahí a jugar. Todo aportado en su granito de arena para que digamos, se, se pinte todo esto. Fue a Andrés el que trajo el foseto y, y, y, y la idea para que nosotros podamos pintar el... Y después iba coordinando para que nosotros no, no nos fuéramos del, del contexto de lo que significaba el dibujo, o sea que cada dibujo tiene que ver con. Todo tiene que ver con todo ahí. ¿eh? La bicicleta con la chica. Que tiene la cara de la chica. Y un, una bruja. Ajá. Y bueno, y un par de cositas más que todo. De que me metía en todas, digamos. El café que está ahí con, lo, con el con el, due, con el muñequito ahí y el, el duende, le digo yo, y el sol. Empezamos a proyectar en la pared y empezamos con distintas imágenes a dibujarlas. Cuando fuimos poniendo las imágenes, fuimos... Viendo cómo quedaba en el mural nos dimos cuenta de que del cassette salían un montón de historias que podíamos ir contando. Por eso la historia de la brujita o del payaso, eh, todo como que fue saliendo y las cintas del cassette era lo que lo comunicaban a todos entre sí. Por eso así se llaman los genios del cassette, por eso el nombre. Y el me la comenté, era una historia en una, en una selva o algo así que fuimos también eh, que iba mediando... Como que cada, cada parte eh, empezamos a hacer el trabajo, cada uno construyó una parte y después eh, de, entre todas las partes hicimos el conjunto, que es lo que quedó. Entonces uno de los muchachos cuando ve todo armado como había quedado dice no, ni me la comenté, quedó espectacular y de ahí salió el nombre. Por ahí tomábamos cada uno un color y empezamos a ir poniéndolo donde correspondía digamos o donde nos parecía que, que debía ir, no es que pintábamos uno, decía pinto esta figura, si no, cada uno el color que más le gustaba depende iba y, a, a, y lo pintaba. Uh -huh. Digamos, todo depende al folleto que trajo Andrés. Claro. Digamos, llevaban todos los colores, que era el papel original. eso lo veo mucho más, más renovado, digamos, y aparte acá vienen muchas criaturas, familias. Uh -huh. Qué lindo que vean un mural y que no solamente vean reja y pared en malas condiciones. Para mí es más importante ellos, digamos, que vengan y no se sientan tan tristes porque ven eh, humedad en los pabellones, bueno, todo lo otro, sino que vean una pared. Exacto. Y más que no pueden creer que uno participó porque ven los dibujos, todos